Hola, hola, buenas a todos aquí, somos Comentando, Un Día más la Taberna Y hoy volvemos con esta campaña de los Reinos Ogros en Warhammer 3 Total War Vamos a continuar nuestra expansión como ya vimos el otro día Bueno... Conseguimos amasar un, un, una buena batalla aquí en la zona norte, justo en el paso aquí de las fauces. Entonces, vamos a continuar subiendo por aquí. Vamos a reventar este ejército de Katai. Vamos a ver si podemos ya no conquistar, sino destruir la torre de Asair. Y con eso nos daremos con un canto de los dientes. O sea, vamos a arrasarlo y ya está. Lo que se quede, se quedó. Luego, vamos a ir moviéndonos con Grasientus también hacia aquí, hacia esta zona, para ir. Ya no reforzando sino modificando su ejército porque quiero meterle pues eso Aquí con todo lo que estamos sacando de, de sueltafuegos, tirasobras Aquí podemos meterle caballería que pienso que puede ser bastante interesante para Gracientus Con este ejército vamos a limpiar esta zona aquí y a ver si podemos girar por aquí Para ir limpiando indeseables ejércitos de, del caos y bueno, tocará por aquí amasar un nuevo ejército para defendernos de las víboras Y a ver si podemos asediar y arrasar también un poquito esta zona Dicho eso, no vamos a reclutar más Porque no vamos a reclutar más Vale, nos vamos a quedar ahí por el momento Pico sereno no lo podemos... Vale, lo que vamos a hacer es aquí en el desfilar de la niebla Vale, el Valle de los Titanes por 1455. Vamos a mejorarlo que eso nos va a venir bastante bien Estas dos de aquí como que nos dan un poquito igual por ahora Ya que estamos bastante bien subiendo crecimiento y demás Vale, este ejército lo prepararemos Por el momento está aquí para que suba el, el, el control Pero bueno Vale, no vamos a reclutar más porque como estamos en negativo Vamos a hacer, eh, o sea, vamos a ganar dineros Vale, aquí podemos entrar bastante bien, ¿no? No lo vamos ni a pelear Simulamos Y para adelante Venga, al pozo Maravilloso Ni bajas hemos tenido Dos Vale Tesoros extra Ejército uf, Carne Pues es que estamos bastante bien Vale, pues un poquito más de tesoro 200 que no están mal Venga, perfecto Un ejército menos Ingresos de los edificios Vale Vale, continuamos Vamos a girar por aquí con este ejército nos vamos a ir hacia acá. Que con esta gente estamos en guerra. Uy, carac, Braj. Dios, esto es una locura. No sé si vamos a poder, ¿eh? Vale, bueno, lo vemos. Además, aquí tenemos nosotros trabajo que hacer, si no me equivoco. Este. Cultista de Nargel. Lo vamos a mandar al cojo. Efectivamente. Maravilloso, maravilloso. O sea, está haciendo un trabajo este cazador. Espléndido o no, lo siguiente. No podemos reclutar más, ¿vale? Vale, vale, no, pues si no podemos reclutar más, no podemos reclutar más y ya está. No, ya to todos los héroes que tenemos, pulando por ahí, tienen cierto nivel, ¿vale? Vale, del bocan llamas. ¿Nos sale a cuenta? ¿Queremos mejorar el horno para meter panzafuegos? A, o sea, a lo mejor el scooper de hierros, esto tiene que ser bastísimo. Vale. Eh, eh, eh, ¿Esto qué es? Vale, ¿esto reduce el mantenimiento? 4.005 turnos? No. Por el momento no. Vale, vamos a meter dos de caballería, está bien. Al campamento. Vale, y suelta ¿Fuegos queremos meter? ¿Qué, qué lleva ya? ¿Qué lleva ya Grasientus? muchos ogros de relleno, ¿no? Vale. No, vale, no podemos mejorar porque nos falta pasta Vale Ok, pues de momento vamos a dejar eso ahí Y ya veremos cómo lo movemos Ahora bien Y pico de los yetis. Aquí no hay nada más que mejorar bueno, Aquí podríamos meter cosas Pero lo dicho Para que un poquito Carne, carne bueno, A lo mejor tira por esta rama Puf gigantes, cuernos pétreos pues, puede ser interesante esto, eh. por mil solo además, estando donde está este campamento no me parece mala idea tampoco dos mil, tres mil, además es barato llegar hasta donde queremos llegar mm, vale, se plantea no, no es mala idea, vale ¿qué, ¿cuántos puntos tenemos? ¿un punto más? aquí ya nos hemos puesto todo Vale, vamos a mejorar aquí el lenguaje cerebros, que esto está bastante bien. Que lo de quitar liderazgo siempre es un puntazo. Vale. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a avanzar aquí. Vamos a comernos los ejemplos de Katai. Autoresoluciones. resoluciones, que esto también lo pasamos por encima. Ahí, ahí, perfecto. Eso es sin pérdidas. Me gusta. Vale, vamos a ser listos aquí. Vamos a.. ¿Qué mejora? Ah bueno, nos curamos un poquito Bueno, un 3% Vale, podemos asaltar Vamos a cambiar esto Asaltar Ah vale, no nos podemos mover Pero generamos más ingresos, me gusta Uy, está haciendo aquí ejército Podemos cambiar de actitud de nuevo es que no vamos a llegar. Y a lo mejor con emboscada... Vale, con emboscada nos movemos un poquillo. ¿Vale? A ver si podemos continuar el... No, no, no, no. Vamos a movernos. Que para, para lo poco que nos podemos mover, aquí no llega él a... Vale, vale, vale. Si, si nos ataca, no se idea. No tiene apoyo. Me gusta. Vale. Ahora que hemos ganado pasta... Sí que vamos a coger aquí... Porque... Bueno, pues tan mejora como aquel Pero esta de aquí no está nada mal Por mil plantamos la cueva de la manada Vale, me gusta mucho ¿Tenemos alguna otra mejora que, que añadir por ahí? No, aquí no Es que este poblado de aquí Si no me equivoco Tiene que tener dentro de poco Ah, para esto necesitamos tres mil Nos falta un poquito de crecimiento en esta región Y está mal la cosa porque estamos en negativo Vale, es que estos, esta gente está aquí olvidada, pero bueno. No pasa nada. Lo sabemos, somos conscientes de la situación. Vale. Tú no tienes ejército, pero aquí podemos reclutar gentecilla. Es que contra los orcos no sé muy bien. Vale, vamos a reclutar un poquito de gente. Vale, ok, lo dejamos así Y... vale, con Gracientus nos movemos Sí, nada, no, vamos a venir por aquí Vamos a dar la vuelta por abajo y ya entramos por aquí ¿No? Uf Bueno, sí, sí, vamos a bajar por aquí porque tenemos que recoger las tropas y ya está Con este ejército nos iremos hacia el norte Subiremos por aquí y ya con el otro veremos cómo nos movemos. Vale, ¿quién queda? Vale, esto ya lo sabíamos. Vale, aquí no queríamos poner nada. Bueno, básicamente no tenemos pasta para poner nada. Uh. Bueno, por 200. En un turno. Vale, vale, vale, te lo compro. Vale, fin de turno. Vale. Ok, progresamos poquito a poco, pero progresamos. Hay avances, hay avances. Hay Claro, es que a Tecenche en verdad nos lo tenemos que pasar por la piedra, bastante fuerte. Deberíamos poder, al menos por la barra de poder que sale allá arriba. Lo importante es tener que Gracientus tenga un ejército suficiente como para... ¡Uh! Tratado de paz. Podemos hacer que se nos una. Rollo, confederate, acceso militar... Obviamente no, no, pero... Es que... Vale, vale, vamos a, vamos a firmar el tratado de paz. Vale. Y, y ya más adelante generaremos ejército como para ir para allá. De momento yo, yo he absorbido un, un ejército importante porque además estamos quitando las huestes militares de aquella zona. Entonces... Ni tan mal. Uh, se ha entrado en el dominio del dios de la sangre. La lección del caos. Vale, facción destruida. Vale, vale, vale, vale. vale. Uh, la pila de pasta. Esto nos da mucho dinero. ¿Llegamos? Uh, lo podemos asediar. ¿Será este nuestro primer? Ah, claro, pero... Espérate, espera, espérate, espérate. espérate, espérate. Cuatro turnos nos cuesta esto. Vale. Ok. Seamos listos. A ver. Lo primero de todo, nuestro cazador. Aquí. ¿Por qué no? Buah, las probabilidades son muy bajas. ¿Qué me cuentas? ¿Y este también? Eh, Pues... Ojo, pues si no puedo hacer nada contra esos, ¿vale? Vamos, nos lo llevamos de fiesta, este. Por aquí llegamos rápido, ¿no? Vale, vamos a ir mediando poco a poco. Porque estoy en desgaste? No entiendo por qué estoy en desgaste, pero vale. A ver si llegamos rápido aquí al monolito. Buah, está súper corrupto. Vale, pues en vez de construir nada, o sea, antes de nada... Vamos por aquí. Pues está tranquilito. Vale, los montes van mejorando. Bien, bien. Uf, si hemos descubierto aquí, ¿no? Vale. Dicho y hecho esto, lo siguiente es venir a espérate. Podemos coger... Ahí va... Vale, vale, prefiero eso, tener una unidad más compacta que no dos sueltas. Vale, y vamos a venir a asediar aquí. Maravilloso. Dime, bien, tiene ejército. Uh, uh, uh, uh, uh. Esto es perfecto. No hay equipamiento disponible. Entonces es asedio tal cual. Vale, vamos a librar la batalla. Vamos a disfrutar de este asedio nuestro. Y vamos a completar nuestro primer contrato de toda la campaña. Bien, me gusta Esto, vamos, para adelante Es morrayita, mira pua. Entre los sueltafuegos y, y el tirasobras Débil contra corazas Bueno, precisamente Nosotros tenemos corazas, pero una buena carga Además podemos hacer literalmente una línea de ogros Y palante. adelante Hacemos lo de siempre, tres grupos, uno frontal para que cargue Y luego ya los otros envolventes Mientras reventamos con... Bueno, ¿verdad? Podríamos esperar Sabiendo La potencia de fuego que podemos tener nosotros Contra la que pueden tener ellos Si esperamos bien eh, Seríamos capaces de Ganar sin sufrir muchas pajas. Pero Vale, veremos A ver qué tal Vale Además que es eso, vamos a literalmente arrasarlo. No nos vamos a plantear otra cosa, porque es, es el clima. De hecho, no sé siquiera si nos dejará debido al clima, porque esto es de eh, ¿Cómo se dice? De llanura, creo que era o algo así. Nosotros tenemos que ser, tiene que ser en montaña. Entonces, fuera de la montaña no nos vale para nada. Al desierto sí que podríamos tirar, pero, pero este clima no nos viene bien. Eso es algo de heredado del Warhammer 2, que para mí es una mecánica que tampoco... Vale. Vale, vamos a entrar nosotros desde aquí. Vale, esto va a ser el 6, esto es el 5, perfecto. Y el 5 lo quiero más o menos separadito, eso es. Vale, tejido. el Pero aquí, vale. Vale Y vamos a hacer un grupo frontal así Bien guapete en el 2 Luego Un grupo vale, Así como de Medio asalto que vamos a cargar Desde aquí Ah no, vale, vale Al 3, exacto, y este grupo Que va a ser el que va a venir Por aquí Por el flanco derecho va a ser el 4 Vale, perfecto, comenzamos, despliegue Iniciamos batalla y vamos a mover todo esto. El 1. Vale, el 2. Un poquito para adelante. El 5, un poquito para adelante. Nos también. Vale, nosotros nos colocamos ya por aquí. Vale, el grupo 4, venga. Vale, vale, vale, vale. vale. Vamos a quitar el bloqueo de unidad y vamos a empezar a disparar ya de ya. Venga sus disparos. Vale, tirasolas aquí. Vale, vamos a hacer giro ya de, de cañonazos y vamos a entrar ya de ya. Vale, aquí colapsamos aquí. Buah, wow, qué bien, qué bien, qué bien, que bien, qué bien, que bien, que bien, que bien, bien. Vale. Rollo por aquí, vale. Oh, perfecto. Vale, grupo 5. Aquí, grupo 6. Aquí. Vale, todos, todos para acá. Eh, ¿Por qué no nos estamos reventando a estos? Vale. Vale, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, alto alto Bueno, nosotros aquí. A estos que huyen. Vale. Va, maravilloso. Victoria. Ya se ¡Uuuuh! ¡Oh, oh, oh, oh! oh uh. Dios! Esto ya es puro vicio. ¡Buah! A ver, a ver cómo los destruirán Es que mira, mira cómo va, mira cómo va. ¡Dale, dale! ¡Carga, rey! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! Fácil se ha cargado 4 5, ¿eh? Es que lo espisa tú. El abanderado se ha ido a la mierda. Vamos ahí. Vale, cerramos. No tiene sentido seguir esto. Fin de batalla. Arrasamos el asentamiento de Katai. Perdidas 1. 175. Bueno, en verdad ahora van a perder todo, pero... Bien. Nada. Eh, absurdo. O sea, mira... Pfff. Es que los sueltafuegos es horroroso. Tiene una cantidad de daño brutal y encima contra este tipo de unidades que son batallones bien formados y tal, y en cuanto pegan un pelotazo y cae en mitad del follón, pf, revienta media unidad. Pero además fácil, ¿eh? Fácil, fácil. Y es eso, que si tenemos espacio para poder acribillarlos, 400 solo de recompensa. A ver qué me ofrece. Saquear, tomar y ocupar. Sí que la puedo tomar. Pues la saqueo. ¡Hala! Un saludo. Ataque cuerpo a cuerpo. Uh. Eh, no hemos completado el contrato. Ah, no, esto es diplomacia. Perdón, perdón, perdón, perdón. Turnos es que ya... Haya... No podemos ahora arrasar. Agua. Ah, deja el asentamiento en paz. Vale. Eh, vale, vamos a ponernos un poquito más de vida. Que esto es literalmente doblar la vida que teníamos. Vale, y vamos de aquí. Ya hemos hecho, o sea, ya hemos terminado nuestro trabajo. Nosotros nos vamos. Porque aquí esto va a ser imposible de conquistar. Qué guapa está la ciudad de virus. Y Katar, la verdad, que tiene bastante trabajo que hacer. Por aquí al norte se ve todo un poquito comprometido. Fua, vaya boquete hay ahí de The Vale. Vale, pues ya hemos completado nuestro nuestro bueno, requisito. De gastar 2000 O oh, oh, oh, aquí No, ¿dónde estamos? Esto es para el mantenimiento Es que este Para sacar los tripas duras ¿Cuánto tarda? Tres turnos No No, no, no, no uh, Vale, no Este es el del caldero del botín No ¿Cuál era el que queríamos? Este Para ir hacia acá pero son muchos turnos hasta que podamos sacar cosas interesantes Vale, pues vamos a aparcarlo Vamos a, saca, a meter esto de aquí Y vamos a sacar panzafuegos Uf, Es que son... No, es una decisión... No, no, no, no no me mola No me mola, no me... ¿Qué mejor hay de aquí a aquí? Un 30% En 5 turnos Nah, vamos a reclutar ejército Y ya está Vale, faltan dos turnos para esto. Vale, vamos a meter estos dos. Y listo. Ya haremos las sustituciones que haga falta cuando llegue Gracientos. Maravilloso. Vale, aquí tenemos algo nuevo que construir. Efectivamente, sí. Vale. Esto está bien porque nos va a ahorrar el, el hecho de... Vale, sí, sí por 2.000, vale, vamos con ello Y aquí por el momento nada hasta que no subamos las cosas de nivel, vale Vale, vale, héroe guarnicionado sin mover, ¿quién? Ah, bueno, sí vamos conscientes de esto, vale, finalizamos turno, me gusta Vale, vale, vale, avanzamos muy bien Hemos tocado la carita a Katai, ¿eh? Me gusta, tú, que estemos ahí bien puestos. Unirse a la guerra. Uf. Es que... O sea, vale, contra esta gente que tiene esto y esto de aquí. Claro, pero es cruzar. Tengo a alguien a quien aplastarte apuntas. La verdad es que nos pilla mal porque no tenemos tropas para allá. O sea, yo que... ¡Uh! ¡Uh! uh, uh, uh. ¿Qué hace aquí este ejército? Ah, es una caravana. ¡Uh! Tenemos carne en el menú, muchachos. Vale. Eh, pues te lo voy a rechazar. De hecho... Pagos. Exigir pago. Su poder económico. Demi. Es que... Intercambiar asentamiento. Los centinelas. ¿Es este de aquí? Por los restos del demonio. Eh, los restos del demonio. ¿Y los centinelas cuáles? Este. Ah, porque está en contacto con este mío. Hombre, los restos del demonio me pilla mejor. Pero claro, esto va a salir negativo. ¿Qué cosas? Vale, pues nada. Te lo rechazo No hay acuerdo Hostia sangrienta Vale Los seductores de las Lanes Han obtenido el alma De un príncipe demonio Temporada de corderos Vale ¿Qué hace esto? Carne proporcionada por campamentos, más 50%. Vale. Vale, este señor está en 3. Diente, fauces, crecimiento, fauces... Vale, vamos a hacer que aumente el control. Porque hace falta? Vale, perfecto. ¡Uy, buah! Ah, pero esto son caravanas. caravana. ¿No? No, no. Estos son héroes, no son caravanas Son héroes pues aquí... Vale, puede ser un problema Vale. Hay que estar fuertes ¿Dónde está nuestro cazador? Aquí Por aquí Vale, sí es que si no podemos atacar en ese lado, pues poco vamos a hacer. Vale, aquí no podemos reclutar más cosas. Vale, bien, Tedoro. Casi que llega aquí. Este señor sigue con sus maldiciones, pues espérate. Vamos a meterlo aquí porque seguimos con la corrupción de Slanes esta. Vamos a quitárnosla por lo menos. Vale pues tú si tú vienes yo yo también voy. vamos a cargarnos esta caravana vale pasamos por encima también es que es otro ejército de salta de, fuego de, de la botilla el suyo más tampoco vale perfecto vale, necesitamos reabastecer el ejército resistencia desgaste vale vale ahora la cosa es vale, este lo teníamos aquí lo estábamos equipando con todo el tema este de, de inspirar, vamos a aumentar aquí el, el movimiento en campaña de este ejército porque necesitamos llegar al círculo de influencia este vale, por ahora no llegamos pero la cosa es meterse aquí en el campamento para que nos dé el bufo y ir curándonos. Un poquito. Uf, vale. Y este es el otro que comentábamos de ir subiendo aquí. ¡11.000! Es que una caravana de esas te da la vida. ¿Podemos asaltar esto ya? Eh, ya se ha generado otra vez la guarnición. Nos ha vuelto a resolver. Vale. Y ahora sí. Arrasamos. Vale, perfecto. ¿Qué hay que hacer? Captura y ocupa. Ahí va. Ahí va. Vaya por Dios. ¿Pero este como. ¿Por qué? Clima inhabitable, captura y ocupa ¿A quién se le ha ocurrido este? Mejora cualquier edificio, asentamiento a nivel 5 Cetro de titanes Ocupa, toma, arrasa o saquea Vale, pues vamos a sentarnos aquí Ay, no, no nos deja siquiera Vale, bueno, no, no podemos hacer nada Vale, y cómo vamos Desviadera a la niebla Vale, esto lo podemos mejorar Sí, que es un poquillo de dinero y está bien Aquí qué necesitamos para nivel 5 20.000, estamos locos Qué puta barbaridad Vale, aquí Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. uy caballería de dientes, martillo, puños de hierro 6.000 Esto es súper interesante Esto es Caballería y a tope. Vale, 5.000. Vamos a guardarnos un poquito ese... Ese margen. Vale, este coño ya lo hemos movido, ¿verdad? El asiento no se puede mover aún. Este está aquí cogiendo sus... Terrenos. Esto no termina aún, pero miedo me da este movimiento que estamos teniendo por aquí. Aquí en este campamento Vale A nivel 3 Crecimiento Ingresos Reclutar Necesitamos ogros aquí Como el comer Vale Dos eh. de ogros Vale Además Nos da para meter No nos da ¿Cuánto necesitamos? 5.000 Justo con los dos ogros que hemos pillado Se nos va el traste todo Uff Vale Mm, mm, mm. Vale, estas de las carnes generadas, pues como aquel. Vale, eh, a ver si podemos defendernos aquí. Hombre, el monte Cobra Vidas tiene cositas, pero veremos a ver cómo se defiende. So, so, es un ejército tocho, o parece tocho, la verdad. Vale. Pico de los jetis. Desfiladero en la niebla. Mm. Hombre, el B de los titanes es interesante que tenga esto. Porque pie ahí arriba, pero. Vale. Vale, estamos a 4.000 de pasta. Vamos a guardar ese dinero. ¿Quién está guarnicionado sin moverse? Vale. Mejora de construcción, ¿Dónde? Vale, ya lo sabíamos Vale, esto es lo del emplazamiento Vale, nada Vale, vale, vale Ok, esto ya lo sabemos, nos saltamos y vamos para adelante A ver cómo se nos queda el turno, miedo me da un poquito las represalias que podemos tener por parte de Katai Con esos ejércitos que vienen por el paso del oeste efectivamente ya aquí estamos vale pues vamos a tratar de defendernos lo que podamos de crear bajas miedo me da este cohete incendiario miedo me da este gran centinela de terracota tiene caballería o sea aquí hay matraca importante veremos qué tal se da la cosa la autoresolución mal por lo que veo pero todo lo que podamos rascar está bien porque luego tendremos que volver con un ejército Potente para imponer el orden aquí en estas tierras. Uf, vale, bueno, veremos cómo movemos los ejércitos, pero... Es que nos vamos a tener que volver otra vez con Gracientus para acá. Porque es el, que, el más cercano que tengo, pero aún así está lejísimos. Vale, veremos a ver el, el tiempo que nos da. Vale, dicho dicho esto, espero que hayáis disfrutado el capítulo de hoy, que os haya gustado, que os esté gustando esta serie de Total War Warhammer 3 Recordad lo de siempre, que tenemos en la descripción las redes de la taberna, que comentamos un poquito de todo por ahí También sabed que os tenéis que suscribir a este canal, porque estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo Así que nada, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego, adiós